Es muy importante porque se vienen los hechos reales. Se viene el diván con la licenciada Carmen Sotelo. Y ella, ella traspasa el consultorio. Yo digo que se va más allá del diván, más allá de todas las llaves que nos explicó, que cada uno tenemos que tener. Ella pasa el consultorio. ¿Por qué digo que pasa el consultorio? Porque habla de los hechos reales, actuales, de lo que nos pasa diariamente no solo se va al, al pasado con su psicología, que muy bien lo desarrolla, sino que también se pone en el lugar del paciente en el presente, en el hecho actual, en la actualidad. Y hablamos, en, en semanas pasadas, estuvimos hablando de esto que la mente no está en cuarentena. Y seguimos hablando porque obviamente siguen las consultas. La mente no está en cuarentena, pero también hay proyectos que los dejamos guardados proyectos que los dejamos en cuarentena. ¿Cómo se construye un proyecto dentro de esta cuarentena, de este hecho real que nos toca vivir a cada uno? Pero no tengo esta respuesta, simplemente tengo un montón de preguntas. Voy a, a que ella me las conteste en su diván. Bienvenida en la tarde del Magazine la licenciada Carmen Sotelo. Hola Carmen. Hola Karina, ¿cómo les va a todos? Muy bien, sigo, yo acá con preguntas. Sigo felicitando a Pinamar, ¿eh? Muy bien. Qué? Pinamar, <risa> vamos Pinamar, que no tiene... Eh, el virus no los quiere. No tenemos casos, sí, no sé. <risa> hay pueden, que... hay, pueden pensarlo, ¿eh? Hay Porque puede saber. haber gente que esté... ¿Por qué los discriminan? Tal cual, tuvimos un caso en Pinamar solo, en realidad dos casos, de los cuales nadie se contagió. Y no, y uno no quiso más, no, no, probó no... los dos pinamarenses y dijo: No quiero más. Y se fue, no, bueno, eh, respetando, bueno, es eh, uno de los casos que falleció y a toda la familia, no, que eso sí, duele sí. mucho un hombre mayor pero más allá de todo eso es lo que decimos, ¿no? Un caso, y la verdad, que nos contagió, eh, maravilloso. Y no, pero eh, eh, me parece importante, eh, la verdad, para darlos <coughs> por, por cómo se han comportado, porque eh, cada uno de nosotros tiene que ver con todo esto que ha pasado, o sea, han cumplido con lo que tenían que cumplir, eh, han tratado lo mejor posible. La verdad que me parece, me parece digno para resaltar, porque cuando acá en la ciudad de Buenos Aires, te digo, resaltamos al revés. No, no, no, no, yo, si vamos a hablar de un hecho real, Carmen, yo no puedo llegar a entender en la ciudad de Buenos Aires con el riesgo que hay las manifestaciones. Entiendo ah, que el hambre, el hambre aprieta, eso, eso sí, y voy a tocar algo sensible tuyo, que es, que es la docencia, los maestros, ¿cómo pueden manifestarse los maestros? Eh, no, no es el momento, no es el lugar y, y el ejemplo, por eso te digo, el hambre podemos hasta entre comillas entender, pero las manifestaciones, la verdad, en este momento no las veo. ¿De acuerdo. ¿O están Yo no de estoy de acuerdo, de acuerdo con ningún... ninguna manifestación en este momento, porque no tiene que ver con que se mueran. Perdón, pero el que esté en manifestación y se muere, lo lamento, nada más que eso. El problema es los que no estamos en ninguna manifestación y después nos contagiamos. Los que no estamos participando en ninguna protesta y después nos contagiamos, es una falta de respeto al otro, es, es, es eh, un asesinato en masa, es terrible, la verdad es, que. Es terrible. terrible, y vos que siempre estuviste este, de acuerdo, ¿no? De la expresión de la gente, en, de los en, maestros, sí. que siempre levantaste la bandera, eh, pero no es el momento. No, yo he participado en todas, te digo. <risa> hasta como jubilada, pero no, no, pero me parece que no están desubicados por el momento en el que estamos. O sea, está todo bien, sí, pero eh, hubo mucho tiempo para hacer manifestaciones y ahora, en seis meses, con todo esto no hay tiempo para, no es tiempo para hacer manifestaciones. En cuanto a la construcción de, de un proyecto y de lo que nos eh, imaginábamos, justo que estábamos pensando en eso, que yo estaba pensando en eso, hoy eh, vi por televisión un, eh, un restaurante que a lo mejor vos lo tenés que haber escuchado nombrar, que es el Imparcial, uh -huh. un restaurante muy conocido del centro de la ciudad, que ahora está haciendo delivery. Y mostraban cómo ellos, previendo que en algún momento se va a poder abrir, porque eh, eh, no, no saben si es ahora o dentro de un mes, pero previendo eso, eh, están construyendo una nueva manera de comer en el imparcial, con más eh, espacio entre la gente, con, eh, en algunos casos, que la gente se sola, con unas eh, pantallitas de plástico que se pueden poner y sacar en el restaurante. Y entonces el periodista le preguntaba, bueno, pero ¿para cuándo? No sabemos para cuándo. Ahora no. nos estamos preparando y estamos intercambiando con otros restaurantes a ver qué es lo que se les ocurre y cómo hacerlo. Por ejemplo, los empleados que vienen, que, que eh, van a hacer el delivery, porque ellos ahora se están manejando con delivery, que era el 30% de lo que facturaban, o sea que pobres están. Y hablando la... de, de los alimentos, que los alimentos no es que lo puedes guardar como una ropa, ¿no? Que se te echan a perder, que tiene todo un proceso, ¿no? Exactamente. Entonces decía, bueno, lo que hicimos fue juntar, en hacerlos venir a los eh, empleados que viven más o menos cerca eh, con una combi. Entonces la combi los pasa a buscar o se juntan en una plaza y toman la combi y vienen hasta acá, y de acá se van en la combi, o sea, eh, en otros casos en auto, ¿no? Para que eh, si vienen en su auto, que traigan a un compañero, nosotros le pagamos la nafta. Quiero decir, esta cosa de, de eh, creatividad que en general los argentinos tenemos, a ver, saquemos la creatividad con un, con un clavito, arreglamos todo, o, o con un cablecito. Eh, en esto es la construcción, y entonces decía, a ver, los, en el caso de ustedes es más fácil, en el caso nuestro, donde toda la gente se volcaba al centro de Buenos Aires y el transporte, es lo más terrible, porque además las formas de viajar, y no, el transporte no da, para la cantidad de gente que se moviliza, no da, hay que no, poner además, más... Eh, apretados, ¿no? Hablamos de un transporte donde la gente no. viaja apretado, ahora el colectivero tiene que brindar más espacio, la vuelta y la nafta es la misma, ¿Es todo, ¿Es todo un complejo para ese colectivero o para esa empresa, no? Eh... Vos sabés que ahora que vos estás diciendo eso, yo me, eh, uno va asociando libremente, este, nosotros acá teníamos, yo tenía, una línea de colectivos 141 que iba desde eh, Pompeya, creo, eh, no, más lejos hasta, <coughs> hasta Palermo que en su momento tenía eh, una circulación especial donde vos pagabas un eh, boleto más caro pero era, era los colectivos el, diferenciales exacto, era el famoso diferencial que era, en este caso, por lo menos en el que usaba yo, una combi chi más chica, eh, que tenía mucho, este, mucha circulación, digamos, porque no, no tardaba tanto en pasar, y vos podías, con, pagando un poco más, pero te salía muchísimo más barato que un taxi, que un remis, y vos viajabas sentada en verano, eh, con aire acondicionado, en invierno con calefacción, y hacía el mismo recorrido. El mismo recorrido que el otro. Eh, porque eh, en un momento de, yo pensaba, bueno, a ver, para el transporte público. Y decía, bueno, que salga de una plaza y que todos los que vayan al mismo barrio va, los dejen en otra plaza y se distribuyen Pero eso lo puede hacer un, un colectivo de línea. Claro. O sea, un colectivo de línea que, que sale de un, este, qué sé yo, de Pompeya, y que termina en primera junta. Bueno... Los que van sentados, va sentado, va hasta Primera Junta y vuelve de Primera Junta a... Ah, eh, claro, como, decía como tramos más cortos, ¿no? Como tramos cortar. más cortos y la gente sentada. Y otra de las cosas que también, en cuanto a los proyectos y a qué hacer con la imaginación, eh, empezar a pensar en proyectos pequeños, proyectos Barriales. Claro. Barriales. Eh, ¿Cómo serían digamos... esos pequeños proyectos barri barriales? Porque lo que notamos es que la gente está como en otra, ¿no? Eh, ahora como muy enfocada, que quizás tenía un montón de expectativas para el 2020, viste que encima era un número lindo que todo el mundo decía año nuevo, 2020. Eh, un montón de proyectos que quedaron ahí, en el baúl de los proyectos. ¿Cómo podés decir esto, ¿no? De, de construir un proyecto en cuarentena, como hablaste de este restaurante, que no sabe ni cuándo lo puede emplear lo que está construyendo, pero que ya lo está armando, ¿no? Para que el primer día que le den el permiso, él ya lo tenga. ¿Cómo se hace, es... Carmen, con el trabajo de la mente y lo que la mente eh, niega, ¿no? Eh, por ejemplo, y yo tenía como proyecto ponerme no sé, a ah, mi peluquera, mi peluquera, que eh, la verdad el proyecto de ella era, este porque hablé por teléfono con ella, que está muy miedosa de que me corte el flequillo. Perdón, ¿te lo cortaste? ¿Te cortaste? Ya teme de que te corte el flequillo, ¿por qué hacemos eso las mujeres? Yo me incluso. ¿eh? <risa> <risa> Yo me, ataco, después me arrepiento, pero me, me ataco en el flequillo. Ya teme. Que me corte el flequillo, pero me hizo una videollamada y me dijo, esta vez bastante bien. <risa> <risa> Vamos, <Bueno>. Google! <risa> San dice cómo cortarse el flequillo. Ah, mirá, mirá, qué, qué buen dato. Bueno, Mi Carmen, ejemplo, ¿cómo es el proyecto de, de la peluquera? El proyecto de ella era agrandar la peluquería, porque tiene una peluquería pequeña. Entonces, el tema era eh, que ella pensaba mudarse a una peluquería más grande. ¿Qué pasa? Eh, eso lo, venía, lo, lo estuvimos charlando y en este momento no, no, ella no necesita tener una peluquería muy grande porque aunque abran las peluquerías acá en la ciudad, no van a permitir la misma gente que ella tenía toda junta en un momento. Entonces, ella se ahorra plata de mudanza, se ahorra plata de equipos y sigue con eso y de repente lo que hace es dar más turnos, dar turnos, porque va a, ser con turnos, va a seguir siendo con turno, ya era con turnos, porque viste que la peluquería siempre es con algún turno. Que ahora es una nueva modalidad, ¿no? Que la gente no quiere esperar Que no quiere estar, estar más, Es un respeto, creo, también Está bueno esto de los turnos, Vos tenés sí. tu hora eh, No tenés que estar ahí perdiendo Tantas horas, antes se iba a la peluquería Y se perdía desde la mañana hasta la noche Y los chismes De la peluquería era <ríe> bueno, todo un, un tema Así que está bueno esto Pero bueno, ella se está, lo me que iba a hacer adaptó, se adaptó, adaptó a adaptó eso, ¿no? a eso. Después, otra creación, eh, o otra construcción, puede ser, ¿qué es lo que le gusta hacer? Yo en cualquier momento abro la boutique. Tejido eh, Carmen. Me encantó. <risa> placar, placar, placar, tejidos. <risa> placar, tejido. <risa> No, pero de alguna manera, eh, ¿qué es lo que me gusta hacer? ¿Qué es lo que tanto hice en cuarentena? Lectura de libros. Eh, también tiene lo suyo. Librería, eh, pequeñas lecturas, lecturas eh, en, no en grupo, pero sí en video, que se puedan compartir. Eh, grupos en video, aprender a estas situación Primero, aprender mejor que lo que sabemos a manejar la tecnología. Esto, no sé si está en los proyectos, pero es una construcción de proyectos que tenemos que hacer todos los ciudadanos, porque los chicos eh, la tienen muy clara, pero los adultos no. Y la verdad que es una herramienta que no hemos considerado realmente hasta la cuarentena. <risa> no muchos que no, que no lo tenían en cuenta, sí. Y, y pasa, pasa, yo porque digo, bueno, me adelanté porque estudiar una carrera dentro de, de un sistema online, entonces estuve como más canchera, tengo una radio dentro de un sistema online. Pero hay muchos que, que cuesta. A mí me beneficia, a todos los de la radio nos beneficia, porque van a, a tomar esta modalidad de escuchar una radio online, ¿no? Sí, sí, pero además, pero, eh, por eso digo, para, para todos, eh, la mayoría no sabe. O sea, a vos te beneficia y, y vos lo pudiste hacer antes, pero. Por ejemplo, yo, que nunca estuve peleada con la tecnología y además que siempre me llevé muy bien, esta cosa de eh, escuchar radio, sí, pero esta cosa de la videollamada no estaba en, en mi cabeza. No, no, no. no eh, ¿Entendés? Es algo que no me funcionaba y, y eso que bastante la tecnología a entrar. súper <risa> bien Carmen, súper bien. Pero la mayoría de la gente no, y entonces, y eso, aunque parezca una tontería, el hecho de pensar en estos pequeños proyectos, en lo que me gusta hacer, nos va a quitar el miedo a qué va a pasar después. Claro. Ningún miedo, gente ningún miedo yo lo que me acordé con una amiga que no, no lo han comentado y se lo iba a decir para que lo comentara el doctor Coloma y Emiliano eh, que yo pasé una epidemia ¿Vos y, no me, y, sé, y no me acordaba que fue la epidemia de la Polio, Ajá. la poliomielitis. Apa. ¿En qué Apa. año, Carmen? En el mil 9... Yo estuve, eh, digamos, yo estuve, y todos los de mi generación, este. Yo estuve eh, sin, sin efectos del la polio, pero era la epidemia y el médico pediatra consideró que había muchos casos acá, en Buenos Aires, y viví un año con mi tía y mi abuela en Brasil. Mis padres se quedaron en Buenos Aires, mi hermana no había nacido todavía. Todo para protegerte. Exactamente, todo Bien. para protegerme. Pero digo, nos acordamos con una amiga y empezamos a pensar, en ese momento eran los chicos, el claro, tema son los, eran los chicos y ahora son los grandes. Es, es como las dos puntas. Vos fijas. y a vos te tocó vivir esto de chica. Y a mí me tocó vivir <risa> esto. Toda tu generación está viviendo eso de, de chico que lo encerraron y de grande que te encierran, ¿no? Eso Exactamente. <risa> Desde chica no solamente me encerraron. Ahí no tenía la llave de mi casa yo, te cuento. Claro, de chica es más difícil. Eso es así. Pero mira, qué loco, ¿no? Estos dos extremos y una generación que está viviendo eh, esta situación, ¿no? En, en, en otra época. Eh, la verdad que, que muy bueno lo que trajiste. Está bueno sí, como para pensar. Eh, eh, eh. No, no era, por eso, además me acordé también de comentártelo por algo que vos hablaste con, y le preguntaste al doctor Coloma, que es eh, la pandemia. Ah, lo que hablamos. Esa, esa eh, fue, la polio, fue una epidemia de acá de la República Argentina porque yo me fui a Brasil donde no había.. Claro, problema. claro, como el dengue, que queda acá, ¿no? En zona de Ártico. Perfecto. Exacto. Bueno, Pero... Carmen, eh, lo, lo guardo esto, eh, lo guardo para nota. Eh, <risa> te agradezco un montón lindo, como siempre, hablar con vos, verte linda. Ahí, ahí del ah, otro lado, en la ciudad de, de la furia, que está desde allá y que podés venir acá a Pinamar de esta nueva modalidad virtual. Así que eh, lindo, lindo estar con vos. Bueno, muchas gracias y los felicito y les mando un beso grandote. Besote, besote. La besote. licenciada Carmen Sotelo en la tarde de Mix, acá con vos y para vos hasta las 4 de la tarde. Ya van